Pues buenos días, Juan Luis, buenos días a todos los participantes, muchas gracias. Eh, por estar aquí en esta jornada vamos a explicar Neotec nos va a contar eh, las claves para presentar una, una eh, propuesta exitosa Juan Luis Romera Santiago y luego nos van a contar los casos de éxito de tres empresas del PTS Granada que, que le ha ido bien en esta convocatoria. Además, una, una convocatoria altamente recomendable. Eh, ¿Por qué? Porque es una convocatoria que te da hasta un 70% de subvención y… Eh, te aplica sobre todo a tu plan de empresa. Entonces te da la posibilidad de financiar muchas cosas en un año, dos años o lo que vea así oportuno. Entonces, Juan Luis, eh, tenemos la suerte de contar con Juan Luis Romero Santiago. Juan Luis eh, lleva ya más de 13 años en CEDETI. Es técnico, asesor, gestor en el Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial. Ha sido también evaluador de las propuestas de Neotec en su fase previa. Eh, ahora está en, en promoción y ha ayudado mucho también a esta empresas a, a que consigan estas propuestas exitosas. Él es doctor en química orgánica y farmacéutica y tiene una amplia experiencia en industria farmacéutica, en CEDETI y en un montón de, de cosas. Entonces, Juan Luis, muchísimas gracias eh, por estar de nuevo con nosotros, que, que siempre has ayudado mucho a las empresas del PTS. Pues hola, buenos días a todos. Gracias, Lourdes, por la presentación. También gracias por invitarnos un año más a, a poder dar a conocer las diferentes iniciativas que, que tiene CEDETI, y más concretamente en esta jornada la, la iniciativa NEOTEC. Voy a compartir... ...pantalla para que vean la presentación. Eh, perfecto, eh, se ve eh, eh, ahora. Quería, quería que me confirmaseis que se veía. Sí. Perfecto, pues... Sí, bueno, perfecto, pues, vale. eh, pues eh, aparte de agradecer al PTS la oportunidad de un año más de, de poder explicar esta convocatoria, también quiero agradecer a los asistentes, pues... Eh, el, que, el interés que, que se han tomado en, en, apuntarse, en apuntarse a este tipo de webinar. Eh, como podrán observar, la presentación la he estructurado en tres grandes bloques. Un primero que es, para quien no conozca el CDT brevemente, eh, que es el CDT después iremos a la convocatoria neotec y luego no me he resistido a comentarle una serie de convocatorias abiertas que son interesantes y que creo que es un, una oportunidad para que ustedes brevemente se lleven una, una pincelada de, de estas convocatorias. En cuanto a qué es el CETI, es un ente público empresarial que tiene más de 40 años, se fundó en 1977 y en el cual trabajamos más de 300 profesionales. Y en vez de soltarles un largo speed diciendo qué hacemos, pues tenemos un vídeo autoexplicativo que vamos a ver si somos capaces de, de ponerlo. Dura un par de minutos, no es muy largo. Así que los dejo con él. Eh, no tiene, parece que no se oyen. No, el sonido es, es, es ambiental, ¿no? ya que tiene texto y, y es autoexplicativo. era el vídeo que les quería comentar y mostrar, en el cual pues, se hace un resumen de la labor tanto de gestión, evaluación, promoción, de tanto nacionales como internacionales, en los distintos instrumentos que tiene, que tiene el centro. Entrando en el segundo bloque, que es el objeto principal de la, de la, de la jornada de hoy, nuestra ayuda a Neotech, eh, decirle pues, que como seguramente sabrán, eh, se publicó un resumen de la convocatoria en el, en el Boletín Oficial del Estado el 16 de abril y entraba en vigor al día siguiente, con lo cual abrió la convocatoria el 17 de abril. Y la convocatoria la pueden encontrar en nuestra, en nuestra web. Eh, esta convocatoria está dotada con, con 25 millones de euros en subvención y el plazo, como anteriormente hemos comentado, desde el 17 de abril ya está abierta. Eh, ahí tienen una pequeña serie histórica de Neotec desde que está en subvención. Eh, en subvención está en 2015 y si ven hay datos de 2016 no de 2015. ¿Por qué? Porque 2015, eh, ahí figura el dato en el que se resolvió la convocatoria. Los de 2015 se resolvieron en 2016, los del 16 en el 17, así hasta llegar al 2019 en ¿no? el que si ven el número es bastante mayor que el de otras anualidades porque en ese año se resolvió tanto la de 2018 como la, la de 2019. Se resolvieron las dos convocatorias. Eh, como podrán observar, más de 400 propuestas en esta etapa que ha estado Neotec en subvención desde 2015 han sido beneficiarios de la ayuda. Solamente también comentarles que Neotec no es un instrumento que se crease en 2015. Eh, Neotec se creó en 2003 sin embargo, desde 2003 hasta 2015, su forma no era en subvención. Era una ayuda reembolsable en función del cash flow. Eh, tuvo diferentes variaciones hasta que en 2015 se tomó la decisión de que fuese en subvención. La dotación presupuestaria en, en do, desde 2015 que está en subvención la, la tienen en esta diapositiva. Verán que ha ido subiendo desde los 10 millones de euros iniciales hasta los 25 millones de euros de la convocatoria pasada y de esta convocatoria. Eh, es para empresas innovadoras de base tecnológica y para que se hagan una idea, de la, esos 25 millones de euros de la convocatoria de 2019, que se resolvieron en 2019, eh, fueron aproximadamente para unas 100 eh, solicitudes. Creo que exactamente fueron para 104, con lo cual verán que el ratio de éxito en esa convocatoria de 2019 es bastante, bastante adecuado. ¿no? Es de casi un tercio de los de los solicitantes que, que pidieron neotec fueron beneficiarios de, de la AMI. En cuanto a los objetivos, eh, indicarles que es para empresas innovadoras. Más adelante veremos qué es lo que Cereti considera empresa innovadora para nuevos proyectos basados en actividad investigadora y lo que a mí me parece muy importante para los asistentes que, que quieran participar en la convocatoria es ¿qué es lo que no consideran un neoterno? Pues un no lo consideran modelos de negocio basados en servicios a terceros sin desarrollo de tecnología propia. Si ustedes hacen un modelo de negocio que se basa en adquirir tecnología en tecnología adquirida, pues aunque cumplan el resto de requisitos de beneficiarios, no es el objetivo. Y tampoco es el objetivo de el Neotech aquellos modelos de negocio en los que en su plan de negocio no se muestre claramente la continuidad en el desarrollo de tecnología. Es decir, en el Neotech se, cree, se quiere financiar no un producto concreto, no una etapa concreta, sino modelos empresariales que se basen en el desarrollo de tecnología. Los beneficiarios, quienes son, pues son pequeñas empresas que sean innovadoras. En la siguiente slide veremos qué es para CDT empresa innovadora y cómo hay que acreditarlo. Eh, que tengan una, una antigüedad máxima a cierre de la convocatoria de entre tres años y seis meses. Que no hayan distribuido beneficios. Que no surjan de operaciones societarias de la ley 3-2009. Que tengan un capital social suscrito y desembolsado y adecuadamente registrado en, en el eh, de 20.000 euros y que tengan eh, aquellos, como se dice, una antigüedad máxima de tres años, aquellos que tengan eh, ejercicios fiscales auditados que estén en el, en el registro. En cuanto al requisito de empresa innovadora, CETI en la convocatoria eh, indica que se puede acreditar de dos formas. O bien por un informe de evaluación de un experto, el cual indique que el producto o servicio que están desarrollando, que pretenden desarrollar, llegue implícito un, un, un riesgo técnico, o una certificación por auditoría de que en, al menos en uno de los tres eh, últimos ejercicios, pues se ha dedicado a más, de, eh, más del 10%. Como mínimo el 10%. Eh, este requisito se lo piden. No a la solicitud, a la solicitud ustedes rellenan una declaración, una declaración de que se considera empresa innovadora. Si bien, como indica en la convocatoria, en su artículo 12, antes de la resolución de concesión, CERETI les, eh, les puede requerir que demuestren esta, esta condición ¿no? y les va a dar un plazo de 10 para que puedan acreditarlo de una de las dos formas que hemos hecho. En cuanto a la ayuda, es una ayuda en subvención que llega como máximo al 70% del presupuesto considerado elegible, eh, con un máximo de 250.000 euros y el presupuesto mínimo financiable son 175.000 euros. Y la duración eh, la elige el solicitante. Ustedes pueden elegir eh, un año natural, 2021 o dos años, 2021 y 2022. Pero a diferencia de otras ayudas que tiene CDT y de otras ayudas que existen, esta ayuda es a plan de empresa. A plan de empresa, con esto, ¿qué quiero decir? Que en un proyecto normal, en un proyecto I más una ayuda a un proyecto I más solo te financiarían, por ejemplo, el personal dedicado a I +D. Si usted en su plantilla tiene tres personas y solo va a trabajar en el proyecto una, solo le financiaría en un proyecto normal eh, ese personal I +D. Sin embargo, en Neotech, al ser plan de empresa, te recogen todo el personal. Haga labores de imágenes o no haga labores de imágenes. No. Con lo cual, esto es una de las, varias, de las diferencias que tiene esta ayuda con las otras que suele tener también. Aunque no va enfocada a proyectos, sino que va enfocada a plan de empresa. Así que es cierto que su plan de empresa se lo piden las proyecciones a cinco años, aunque solo le dan la posibilidad de financiar uno o dos. En cuanto a los plazos, ya hemos comentado, cuando abrió, abrió el, el 17 de abril y cerrará el 30 de junio a las 12 horas del mediodía hora peninsular. Hora, hora de la península. Eh, con lo cual todavía tienen plazo para, para poder aplicar a, a, la, a la convocatoria. En cuanto a dónde se solicita, se solicita a través de nuestra, de nuestra aplicación informática, nuestro, en Deben de entrar en su área privada y allí solicitar una nueva solicitud que sea de la convocatoria NEOTEC. Y en cuanto a qué gastos son los elegibles, pues son inversiones en equipos, gastos de personal, materiales, las colaboraciones externas con un máximo de, del 50% del, del, del presupuesto considerable elegible. Y también hay unos otros costes, los cuales se pueden incluir costes de patentes, Incluso también la auditoría que se le exige. En Neotech se exige que se haga una, una auditoría anual y, como es un gasto que se exige la convocatoria, también es financiable y, y existe un límite máximo de 2.000 euros por beneficiario y anualidad para esa auditoría. En el caso de las colaboraciones externas, que sepan también que si alguna de ellas. Supera el 20% del presupuesto elegible, que esto solo lo van a saber en el caso de que sean beneficiarios y les digan su presupuesto elegible es tanto y esta colaboración supere ese 20%, y eh, 60.000 euros se les va a, a, a requerir un contrato firmado entre, entre partes. Y también, como se indica en el anexo 2 de, de la convocatoria, aquellas colaboraciones externas de mayores de 15.000 euros que estén. Eh, definida, pues van a, a pedir pues, tres ofertas en el caso de que, de que haya competencia adecuada. Eh, para ello, deben de presentarlas en el momento de la, de la, de la solicitud, si está definida, y si no, a la, a la justificación. En cuanto a qué gastos no se subvencionan, qué gastos no, aunque formen parte del plan de empresa, no son elegibles en esta convocatoria. Por pues los gastos financieros. La obra, civil, la obra civil, terrenos y edificios, los impuestos no son gasto elegible, los gastos de promoción y difusión, y los gastos de manutención, locomoción y viajes. Estos gastos no son gastos elegibles de, de, la, de la convocatoria. Decirles que existe una correlación entre la memoria que se pide, el plan de empresa en este caso, y los criterios de evaluación. A diferencia de otras convocatorias, en las que fue la evaluación en dos fases, concretamente si no recuerdo mal, no sé si fue la de 2016 o 2017, se hizo en dos fases. En desde 2018-2019 seguro y esta de 2.000 euros, de, de 2020 perdón, la evaluación va en una sola fase. Se le pide tanto el formulario web, su plan de empresa y una documentación financiera y administrativa. Pero lo que a ustedes les va a dar la la nota, aunque todos los documentos son, son necesarios, a ustedes le va a dar la, su nota final el, el plan de empresa. Eh, tiene una extensión limitada a, 20, a, perdón, a 40 páginas y como indica en la convocatoria, en su anexo 2, el exceso de páginas no se tendrá en cuenta para la evaluación. Con lo cual, sean muy cuidadosos y no se pasen de, ese, de esas 40 páginas y distribuyanlo de forma adecuada. El esquema... Eh, lo tienen a continuación, hay un resumen ejecutivo, un plan de explotación comercial, un apartado de tecnología, otro de equipo emprendedor y otro de impacto socioeconómico. Y si se dan cuenta, pues eh, quitando el resumen ejecutivo, esos cuatro grandes apartados son los mismos que se valoran. Se valora la, el plan de explotación comercial, la tecnología, el equipo emprendedor y el impacto socioeconómico. Concretamente ahí están los criterios. ¿Sí? Un, un, un, te, no sé si te puedo... Es que, mira, hay una cosa que me parece muy positiva de esta convocatoria que a, en otras anteriores pues, pedíais un plan de inversión y financiación con TIR, con BAN, con todo esto. Y ahora ya no se pide. Entonces, me parece muy interesante que, eh, que para empresas incluso que estén en estadio que no tengan un producto en el mercado, eh, so, es mucho más factible, como aquí lo que valoran eh, sí. la empresa Entonces, Solo yo una creo cosa. que... Sí. Eh, Lourdes. Si se dan cuenta, dentro del plan de explotación comercial sí se pide una serie de proyecciones, ¿vale? No era exactamente como... Eh, tiene razón que antes en el apartado de impacto socioeconómico había un otro apartado diferente que no era impacto socioeconómico y que se refería a lo que tú decías, ¿vale? Pero sí que eh, lean con detalle los diferentes subepígrafes porque sí que eh, algo de proyecciones eh, sí que se pide. No en el detalle que se pedía antes, pero sí que se pide. Vale. Eh, solo, una cosa, solo una cosa adicional para retomar con el, con el tema, si ven en los criterios que están ahí indicados, eh, van de 0 a 30 el de plan de exportación comercial, de 0 a 35 el de la tecnología, de 0 a 30 el del equipo emprendedor y 5 el de impacto socioeconómico. Tienen umbrales los tres primeros, ¿qué significa eso? Que si no pasan de esa calificación no van a poder ser una propuesta elegible. El último, el de impacto socioeconómico, no, no, tiene, no tiene umbral. Y está en diferente color el de la tecnología, ya que es el primero que se evalúa. Y si no se pasa de ese umbral, no se sigue evaluando el resto de la propuesta. Concretamente ese es el primer criterio en el cual se va a valorar tanto la tecnología, el valor diferencial, la innovación, el reto tecnológico, cómo se gestiona la propiedad intelectual y la calidad de, de la propuesta. Todos esos apartados son los que conforman esa puntuación máxima de 35 y, y que sepan que es el primero que se empieza a evaluar. Posteriormente vendrá el modelo de negocio. Como anteriormente comentaba, hay una previsión y generación de ingresos. También un mercado, unas barreras, una competencia que también se valora, ventajas competitivas, se valora también el propio modelo de negocio, pero no era en la extensión que antes se comentaba. como También se, se valora dentro del equipo, de, de, el, del equipo promotor y gestor la formación y competencia, la experiencia que tenga, el compromiso, la capacidad de relación y la vinculación con otros entornos. Esto es lo, lo que da esa puntuación máxima de 30. Y, por último, en el impacto socioeconómico, pues se valora la creación de empleo, la inversión movilizada privada inducida, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental. Bueno, aquí les dejamos una especie de, de guía ¿no? de, de, o de recomendaciones de qué deberíamos de hacer. ¿no? Pues leer primero la convocatoria, es básico leer, adecuadamente la convocatoria, preparar el plan de empresa, orientarlo a los criterios de evaluación, como ya han visto los, plan, los cuatro grandes apartados del plan de empresa, quitando el resumen, se correlacionan con los cuatro criterios de evaluación, seleccionar la duración, uno a dos años, cuantificar las partidas, documentar adecuadamente la, la propuesta, cumplimentarlo, comprobar la documentación y enviarla a ser posible antes de... de de no esperar al último día, porque si hay algún problema, no te funciona bien la firma electrónica, pues al final todo ese trabajo puede verse tirado por la borda por, por no haber tenido una pequeña previsión. Y en resumen, pues decirles que está abierta la convocatoria, que tiene 25 millones de euros, que está abierta hasta el 30 de julio y que va en, en relación al plan de empresa. Aunque no tenía mucho tiempo, no me he resistido a comentarle una serie de, de aspectos que creo que pueden ser de interés para ustedes. Y Pero, Juan Luis, una cosilla. Yo es que... Eh, eh, bueno, aquí nos, nos van a lanzar preguntas que luego te hacemos si quieres al final. En el vale. tema de un poco de los criterios de evaluación, ¿no? yo me acuerdo que otras veces pues, nos has desglosado mucho los criterios, no. por ejemplo, en el caso de la tecnología e innovación, ¿no? Que va de 0 a 35 y, uh -huh. y que tiene el mínimo de 21 y que quizás lo más importante que tienen que ser muy cuidadosos las empresas de hacer con un quality check, o sea, ir mirando la descripción del producto, sus objetivos generales y específicos, sí. como la estrategia de IMAD, de la propiedad de inter... eh, Todo eso en eh, la convocatoria está pero no a lo mejor a ese nivel eh, la presentación no la va a compartir no o sí, la voy a compartir son esos claro. los grandes puntos que figuraban en estos apartados los que deben de, de cuidar vale son esos grandes subapartados los que conforman esa nota sí que es cierto que en otros años pues teníamos más tiempo a lo mejor entrábamos en más detalle en esta presentación que nunca es una presentación Descriptiva, siempre digo que la presentación pues sirve de soporte, lo que realmente eh, tiene la información es en la, convocatoria. En la convocatoria, sí, porque aquí todos somos humanos, he podido cometer alguna rata no lo sé, entiendo que no, porque está hecha para, para que no se cometa ninguna errata, pero que sepan que... La presentación la voy a compartir, pero va a servir de soporte. La información oficial es la que figura en los documentos oficiales, que está en nuestra web y, y en el, el boletín oficial del Estado y en la propia convocatoria. ¿vale? Vale. Y como quería comentar, no tenía mucho tiempo porque tenía 25 minutos, creo, y ya creo que me llevo 20 eh, como no quería dejar de comentar otras o, otras convocatorias, por eso no me he extendido tanto en. en este vale. Caso. Ahora si queréis seguimos, como van a ver los ejemplos de eh, porque hay varias preguntas de TRL lo que hemos comentado sí. antes, no que aquí sí lo que se hace es un proyecto, no la TRL no es tan no es específico de los Neotec sí. y, y hay algunas cosas que las podemos comentar luego en los ejemplos prácticos. Sigue si quieres Juan Luis, luego ya comentamos. Vale. Si te parece. Las preguntas que nos viene muy bien. Si te parece, Lourdes, lo que hacemos es que acabo la presentación y luego todas las dudas que tengan, si quieres, las, las comentamos, ¿vale? Pues en cuanto al tercer, tercer apartado, decirles que en esta situación, pues Cedeti ha seguido haciendo su, su actividad, puesto que CDTI tiene implantado el teletrabajo desde hace un par de años, y además hemos tomado una serie de medidas para facilitar eh, tanto tanto nuestra labor como la labor de, de principalmente, los, los potenciales solicitantes de las ayudas. Hemos establecido un fast track para aprobación de proyectos, para, en vez de tener que esperar un mes para el consejo mensual, pues se, se hay un, un, una convocatoria rápida y, y en la mayoría de, de las no hay solo un consejo al mes, sino hay varios que permiten, agilizar este procedimiento de aprobación de, de propuestas y de evaluación también. Y luego han, se ha tomado una medida para aquellas ayudas que van en forma de, de ayudas parcialmente reembolsables, que es la, la excepción de garantías para pymes y militares. El detalle lo, lo pueden comprobar en, en nuestra web. Y era solo una pincelada para que sepan que es una nueva medida que se ha tomado a raíz de este la, estado. La eh, las propuestas las pueden encontrar, el detalle de todas las, nuestras ayudas las pueden encontrar en nuestra web, así como eh, estén atentos a la última hora porque las novedades las vamos comentando. Ahora. Una novedad que les puede ser de interés para empresas que estén pensando en Neotech es si el programa invierte, en el cual te lo que hace es apalancar eh, sí. la inversión de un, de un inversor privado o invirtiendo, entrando en el capital de la empresa. Decirles que, eh, a partir de ahora, la inversión mínima son 250.000 euros, considerando lo que apalanque el, el inversor privado. TETI nunca entra en un porcentaje superior al privado. Eh, si el privado pone, imagínense, 200.000 euros, TETI pone eh, entre el 0,5 y el 0,9, es decir, entre 100.000 y 180.000 euros. Y para proyectos relacionados con COVID se ha, se ha probado que se puedan entrar incluso en inversiones inferiores a esos 200.000 y por último hay dos convocatorias que brevemente, voy a pasar muy rápido porque no quiero pasarme en tiempo, eh, me gustaría comentar que son Misiones y la convocatoria en subvención móvil De Misiones fue anunciada en la, el, el pasado 19 de febrero en una jornada por, por el ministro y eh, hay cinco grandes temáticas, energía segura, movilidad, eh, el sector agroalimentario sostenible la, las tecnologías de la producción y dentro de salud se ha enfocado en envejecimiento estos son los grandes bloques, en el anexo, en los anexos de emisiones están detallados dentro de envejecimiento en qué, por ejemplo, se puede aplicar eh, como han visto, a diferencia de otras ayudas, esta sí que está muy, muy sectorizada, muy establecida a los sectores son propuestas en, en cooperación Deben de aplicar a una de esas eh, cinco grandes áreas y en el caso de que no estén totalmente relacionadas con la área objeto de, de la convocatoria, no, se, no se, se desestimarán las solicitudes. Y hay dos tipologías, grandes empresas y misiones pymes. Grandes empresas son para proyectos de entre 5 y 10 millones de euros, 175 mil euros de presupuesto mínimo, y una distribución equilibrada. Y tienen que tener al menos el 85% de actividad de investigación industrial. Hay obligación de subcontratación de organismos públicos en un 20% y la duración cumpliendo el efecto incentivador de la ayuda es desde este 2020 hasta final del 22 o final del 23. Los consorcios son de tres a 8 empresas. En grandes empresas tiene que haber una pyme y lo lidera una grande. Y en el, cuanto a misiones pyme es más acotado tanto en, en presupuesto como en participantes, como ven ahí. De 1,5 a 3 millones de euros, eh, máximo el 60, eh, como mínimo perdón, el 60% de actividades de investigación industrial. Tiene que haber una subcontratación mínima del de 15% del proyecto de organismos públicos y de 3 a 6 empresas, y tiene que ser todas pymes y lideradas por una media. También la duración es plurianual, cumpliendo el efecto industrial. Los beneficiarios son agrupaciones empresariales, tienen que adaptarse a una de las dos modalidades, deben de tener un acuerdo de consorcio firmado y de designar un representante, y ninguna empresa puede monopolizar este tipo de propuestas, no puede tener ninguna más del 50% del uso. Y tienen que estar, por pues, tanto, no ser empresas en crisis, estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tal y como indica el, el artículo. La dotación presupuestaria son 70 millones de euros en subvención, de los cuales al menos 10 millones son para la modalidad de emisiones. Se financia personal, amortización de instrumental investigación contractual, materiales y los costes de auditoría. Y la ayuda pues, es incompatible con otra ayuda para la misma propuesta, en la misma duración, y la intensidad es un mid, dependiendo de de las actividades en las que participe la empresa y el presupuesto que tenga asociada en ella, y dependiendo de la entidad, pues si son de investigación industrial o si son de desarrollo experimental, pues se le aplica una intensidad máxima a ese presupuesto de actividad o más detalle en la, en la propia convocatoria. Y por último, rápidamente, aunque llevo un minuto ya que me he pasado, en el caso de la convocatoria de, de COVID que hemos lanzado, de subvenciones, hay cinco temáticas también establecidas para diagnóstico, pronóstico, seguimiento o prevención de la enfermedad, para productos sanitarios y equipos de protección individual, para soluciones hidroalcohólicas y higienizantes, herramientas de, de análisis y recopilación de datos relacionados con el COVID, y luego hay un quinto apartado de cualquier otro producto o tecnología de utilidad para el control de esta enfermedad. Hay dos modalidades: proyectos de I.D y que tienen que centrarse en actividades de investigación industrial o desarrollo experimental. Su presupuesto es de máximo elegible de 625.000 euros y la intensidad máxima de la ayuda es el 80% de ese presupuesto elegible. Y deben de iniciarse este año y finalizar como máximo el 31 de octubre de 2021. Y los de inversión que están enfocados en la adquisición de, de equipamiento ¿no? para procesos productivos, para producir productos que puedan ser útiles para, para esta enfermedad. Eh, tiene también un presupuesto máximo de, de 625.000 euros y una intensidad máxima de ayuda del 80%. En esto, como se basa en la adquisición del, del bien productivo, básicamente, pues su duración muy corta es la que se tarda en comprar el equipo y, y, y ponerlo, ¿no? Con lo cual se tienen que iniciar este año, tienen seis meses como máximo y como muy tarde tienen que acabar el 31 de octubre de esto de este inversión y adquisición de datos. Los beneficiarios son empresas para las dos modalidades, tanto IMAD como inversión y centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación de los que estén incluidos en el registro del ministerio para los de D. Y solo se puede solicitar una ayuda por, por beneficiario solo se le va a... Los conceptos elegibles son personal, material, costes de investigación, eh, costes de defensa de patentes y las subcontrataciones para hacer los ensayos, los de IMAD, y los de inversión, básicamente la adquisición del activo, aunque también permite una pequeña cuantía de personal, colaboraciones externas y material. Fungible. Está abierta y 12 millones de euros hasta agotar fondos y el detalle concreto de la convocatoria lo tiene en nuestra web. Por último, decirles, que tenemos una serie de buzones de contacto para que en el caso de que ustedes tuviese alguna duda, pues genérica, de proyectos de más, de, de nuestras, nuestro soporte que le damos a H2020, de orientación a jornadas, de las diferentes convocatorias, pues tienen un buzón ahí en el cual pueden pueden eh, mmm, dirigirse y, y formular su, sus cuestiones. Y por mi parte nada más, creo que me he pasado en... Tres minutos, he intentado ir un poco más rápido para compensar eh, el, el, el pequeño retraso que, que llevaba. Gracias por, por, la, por la asistencia y si tenéis alguna duda, no se Lourdes. Si queréis sí. que, que se hagan ahora o que se hagan… Vamos a hacer unas cuantas que hay ahora muy concretas. Por ejemplo, nos pregunta José Manuel Velda, que indica que la subcontratación, si es superior al 20% del proyecto o 60.000 euros, habrá que aportar el contrato. Sí. El, el tema es que en el caso de que la empresa esté esperando la ayuda para ejecutar el proyecto, como ocurre en la mayoría de los casos, si se presenta el contrato en lugar de un presupuesto, la empresa ya está obligándose a un gasto con un tercero, sin tener todavía confirmada la concesión de la ayuda. Y entonces crea no, una obligación contractual previa a la concesión. Yo, yo, yo te cuento, eh, ese requisito solo se les pide a los que van a ser beneficiarios de la ayuda. Es decir, eh, no se pide a la solicitud. El, el, el aportar tal y como indica, Y sí que me vas a dejar, se sigue compartiendo verdad, la pantalla, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, te vemos ahora. Lo que pasa es que no tienes la presentación. O sea... No, no, no. Sí, me, me voy a la convocatoria. Ah, perfecto, yo la tengo aquí también. Ahí se ha cerrado. Un segundo. Como pueden observar, cuando se habla de de ese de aportar ese, ese, 20 por, eh, ese contrato entre partes, figura concretamente en el, en el artículo 12. En el artículo 12, que pone propuesta de resolución, trámite y audiencia. ¿no? Y ahí te indica que eh, una vez examinadas las alegaciones presentadas, el órgano instructor formará una propuesta de resolución definitiva que se notificará a los interesados, requiriendo la documentación indicada en el plazo de 10 días hábiles. Aceptación de la ayuda y sus condiciones, y para el caso de, de las. Subcontrataciones te exige. Es un requisito que se exige por convocatoria, es decir, se le aplica a todas. Y no se le aplica a la solicitud, se le aplica solamente a aquellos que estén en esta etapa, que se describe en el artículo 12. Vale, estupendo. Fenomenal, muchas gracias. Eh, que la consiguen? Perdón, es que estoy. A ver, también nos preguntan, aquí Carolina Delvis, que tiene bastante experiencia también con Neotech, eh, uh -huh. ¿qué, ¿cuál es, desde tu punto de vista, Juan Luis, y los principales errores de las empresas al presentar ayuda a Neotech? Que no son suficientemente tecnológicas, que no defienden bien la, su tecnología, ¿qué es lo que dirías tú que es el principal error? Pues yo forma? creo que el principal error es, desde mi punto de vista, en no gestionar adecuadamente los 40 folios que, que tienen para presentar la, la información. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Primero, porque no le puede dedicar eh, el mismo porcentaje de espacio ¿no? y explicarlo en igual detalle eh, el impacto socioeconómico, que solo pesa cinco puntos, que la descripción técnica de, de la propuesta o el apartado de tecnología. ¿Por qué? Porque ese apartado es el primero que se evalúa y es excluyente. Además, eh, empiezan casi todos muy fuertes desde mi punto de vista, porque el primero que se encuentran es el del mercado y ahí invierten mucho, mucho espacio. Yo le recomendaría que distribuyesen en función del peso de los apartados dándole importancia sin dejar de comentar ningún criterio ni subcriterio, pero yo creo que al final lo que hace que tu propuesta mmm, acabe teniendo la ayuda o no es que tu modelo de negocio quede bien explicado y de una forma mmm, adecuadamente repartida en la memoria, sin dedicar poco espacio a apartados importantes ni mucho espacio a otros apartados que no pesan y, Juan Luis, ahí te podríamos tomar la palabra, no sé, a ver, eh, es que a mí eh, otras veces, otros años, pues, has contado eso, lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, con los puntos un poco de estrategia de I+, +D, protección de protección de propiedad intelectual. Y entonces, ves, la estrategia de I+, de empresa, los patentes y modelos de utilidad, la política de propiedad intelectual, y vas viendo que estás cumpliendo todos los puntos, incluso vas viendo el porcentaje, porque aquí, si en tecnología e innovación, eh, te cuenta 35 puntos y tienes que conseguir como máximo 21, o sea, como mínimo 21, necesariamente tienes que darle mucho peso ¿no? a la justificación del presupuesto del proyecto, la, la capacidad tecnológica industrial de la empresa, todo esto. ¿A ti te parece que hiciéramos una serie de puntos? Aquí viene, viene bastante, pero no o, o me voy a meter, eh, no me voy a meter <risa> en eso, Lourdes, porque nos ha indicado... Que en este tipo de convocatorias, yeah. eh, pues, eh, demos la información, nos ciñamos a la información que, vale. que figura en la convocatoria y no, no nos vamos a meter en... Vale, no, lo haremos nosotros, Juan En, más, de, en más detalle. Vale, nosotros vale. No y luego lo preguntan también lo del de tema mmm, de los TRL, ¿no? Que, que a ver, un momentito... Si una empresa que cumple las condiciones de beneficiario tiene un préstamo en ISA, ¿puede pedir Neotech? También nos, piden, nos preguntan eso. Sí, no, no tiene nada, Ay, nada que ver. En ISA es un crédito participativo y, y Neotech es lo que hace es financiar tu, tu plan de empresa, eh, con lo cual no, no son excluyentes. De hecho, tenemos muchas empresas que han sido beneficiarios de, de, la to, de las dos ayudas. Lo único vale. que tienen que tener, pues eso, tienen que ser conscientes de qué se pide en una ayuda y qué se pide en otra. Muy bien. Y lo del tema de la TRL, en qué TRL debe estar el proyecto, lo hemos comentado antes, ¿no? Pero sí, sí que... pero de todas formas sí hay que aclararle, por si alguno de los solicitantes no estaba, que en este, en este tipo de, de ayuda, como es Neotech, lo que se centra es en el plan de empresa. El plan de empresa, ustedes pueden tener diferentes desarrollos su plan de empresa. No es como una ayuda de IMAD en la cual se centra en un TRL específico, porque tienes que desarrollar un producto de más un proyecto de IMAD. Al ser un plan de empresa, ustedes comentarán, en algunos de sus desarrollos estarán más avanzados, en otros estarán menos avanzados. Se pide que se comente su plan de empresa. Sí que es cierto que en empresas de reciente creación hay muchas que su plan de empresa coincide con su proyecto, porque no tiene... Eh, unos recursos ni técnicos ni, técnico, ni humanos muy grandes con lo cual se tienen que centrar en lo que tienen pero sí que es cierto que aunque se pueda ocurrir el caso de que en muchos casos su plan de empresa coincide con el desarrollo de su único producto que en ese momento tiene que sepan que lo que financia Neotel no es un proyecto de imágenes sino un plan. con lo cual en cuanto a TRL es en el momento en el que se encuentre a la hora de lo que ustedes van a comentar, y es un año natural o dos años. Porque la convocatoria no marca ningún TRL. Vale, perfecto. Pues Juan Luis, muchísimas gracias. Ya nos va, ahora nos va a contar. Entonces, eh, deciros que Paco Martín consiguió Lentiesten, eh, eh, consiguió su empresa Neotec el año pasado, en el 2019, y también una empresa, bueno, la verdad es que es un ejemplo maravilloso porque es una empresa disruptiva. Y, y es que Juan, Juan Antonio me está diciendo que es que se le ha cerrado el Zoom ¿sabes? entonces que por eso por, por eso merece la pena que lo vayas tú contando y yo vale, ya le voy perfecto. diciendo por si necesita Bueno, pues eh, comienzo un poco entonces a ver, sí. empiezo para a compartir pantalla eh, intentar ser lo más breve posible bueno, yo, eh, como, usted, como Lourdes dice, pues eh, queramos el note que el año pasado este, hemos sí. empezado en enero y bueno, a ver si os puede, si puede ayudar a, a a vosotros, o a sea, cualquiera, en cuanto a cualquier cosa, pues genial. Eh, nosotros somos una, una empresa muy de base eh, tecnológica, en concreto para aplicaciones terapéuticas, entonces somos un poco particular en ese, en ese aspecto eh, y os voy a contar un poco nuestra experiencia partiendo un poco de, bueno, cuál fue la idea de por qué queríamos desarrollar Lentistem, comienzos, aprendizajes, con quién empezamos a a, a tener idea de montar esto y quién nos apoyó después, como el PTS, Lourdes, la oficina de referencia, etc. Una vez que decidimos montar eh, la empresa, ¿cuánto tiempo pasó? Hasta que pedimos el nota por qué lo pedimos. Y bueno, ¿y qué pasa después? Esa era es un poco la idea, quiero mostraros. Eh, nosotros, eh, bueno, yo llevo un grupo de investigación de mucho tiempo en terapia génica y pues durante ese desarrollo, pues yo, más de 20 años, pues eh, habíamos desarrollado diferentes sistemas para mejoras de estrategias terapéuticas basadas en terapia génica siempre y durante ese proceso pues, habíamos desarrollado diferentes tecnologías que habíamos también patentado y durante ese y al desarrollar esas patentes pues es cuando empezó a plantearse la idea muy de la mano de la oficina de transferencia de tecnología de la fundación progreso salud eh, que siempre nos apoyaba mucho a hacer patentes, etcétera, para poder ver una aplicación futura. Eso fue un aspecto fundamental realmente. Donde empezamos a plantearnos de meternos en Entistem como empresa, que pudiera ayudar tanto a la traslación de las tecnologías, la búsqueda de financiación, más allá de, las, de lo que hace la academia, y también a mucha gente que estaba en mi grupo que sabía que realmente a lo mejor tenía otras inquietudes más que la ciencia, y bu intentar buscar empleo por ese lado. Eh, la primera pregunta era si esas tecnologías que, esas patentes que realmente estaban ahí eh, tenían alguna aplicación. Obviamente si eran aprobadas es porque tenían algún tipo de aplicación, pero si era real o no era real es otra cosa. Entonces, eh, eh, uno de los aspectos fundamentales que llegamos es que sí que podíamos mejorar nosotros esa, esa, eh, algunos productos de terapias avanzadas. Ese era nuestro foco. Eh, con diferentes apoyos vimos si existían o no competidores eh, y cuál podría ser la posición de una futura empresa como Lente Stem en el mercado potencial, ¿no? eh, Bueno, nos convencimos de que sí que tenemos algo que decir y ahí fundamos EntiStem, la stem esta es la historia, y con la misión de desarrollar nuevos ETIMPs, eh, que son medicamentos de terapias avanzadas. Eh, con eso, eh, en concreto, nos focalizamos en, en cáncer, ¿vale? a, a desarrollar inmunoterapias del cáncer, en concreto, una diana muy importante para nosotros es la tecnología CARTI. Eh, hicimos el equipo correspondiente al inicio, que, fue, que ha ido variando, y durante, de, después del desarrollo de Lentistem, antes de, de, de realmente pedir Neotex, tuvimos que cimentar varias de estas cosas, las, las patentes que tenía el grupo pues había que licenciarlas para que fueran, pertenecieran al Lentistem y no a la FPS, eso tomó su tiempo, eh, ten, eh, obtener esas licencias, eh, tenemos que también hacer contratos con el edificio, con Genio, con el instituto donde íbamos a desarrollar la actividad investigadora de, de Lentistem, todo eso tenemos que tener, forma montar el equipo de gestión sólido junto con el equipo no solamente el equipo científico otra cosa que también montó su tiempo y finalmente pues eh, nos vimos en situación de pedir un Neotec, que Lourdes se encargaba muy a menudo de recordarnos desde el nacimiento de que era algo que teníamos que, que ir a por ello eh, entonces empezamos a, a, a creer que podíamos tener una buena posibilidad en vista a, digamos al aspecto innovador sobre todo y a la capacidad de gestión que había, del equipo que habían montado, ¿no? con, gente con MBA gente que trabajaba actualmente en asesorías fiscales, etcétera, etcétera. Con todo eso pedimos el Notec, y para eso, pues yo creo que esto sí puede apoyar un poco, ayudar, aunque probablemente Juan Luis pueda ayudar más en eso, pero mi, mi, nuestra idea, en principio, fue pedirlo solos, porque claro, uno, como lleva mucho tiempo pidiendo, pidiendo proyectos, pues dice, yo esto me lo como solo, ¿no? Eh, no, eso es mejor siempre ir de la mano de, de, de, de la institución, de la Oficina de Transferencia de Tecnología también tiene muchísimos apoyos y en, en muchísimos casos una consultora eh, te puede ayudar muchísimo. Nosotros realmente hicimos las dos cosas, fuimos de la mano de Lourdes, de la OTT también y al final incluso con una consultora que fue la que a, a través de la cual eh, hicimos todo, todo, toda la petición. Eh, porque realmente del grueso del pedido, como ha dicho Juan Luis, pues hay una parte que sí que es ciencia, hay una parte que es novedad, y otra parte que es innovación, pero hay un montón de historias que nosotros de primeras nunca vamos a ser capaces de controlar. Entonces, eh, lo que sí yo tenía muy claro eh, era que lo único que nosotros podíamos aportar desde mi grupo es la idea. Si la idea es buena, tienes muchísimo ganado porque a, Está ahí y después la credibilidad, son dos cosas fundamentales. Entonces, la idea que era, pues nosotros tenemos una diena, que era Cartis. En el mercado, pues no hay que decirle a nadie que trabaje en biotecnología el potencial de Cartis. Y eso quiere decir también la competitividad que hay detrás. Entonces, claro, ¿qué tenemos nosotros ahí? ¿Tenemos algo que podía ayudar? Pues efectivamente teníamos algo, teníamos dos patentes que podíamos aplicar a eso. No voy a meter en cuanto a los problemas, soluciones, pero teníamos algo, una patente que podíamos realmente. Eh, abordar para solucionar algunos de los problemas actuales en CARTI. Pues con eso estas son las tecnologías, esa es la idea. Están patentadas, están protegidas y tienen una capacidad de actuación en terapia. Sobre eso, eh, después tenemos que ser creíbles. ¿verdad? Tenemos esa tecnología pero no somos creíbles, pues nada. No. Fundamental el equipo, la trayectoria en eso, vale, eh, tanto desde el punto de vista de ciencia como desde el punto de vista de gestión. Esas son las dos cosas que, que, que hemos aprendido. Si no tenemos gestión, eh, eh, es como está en el aire, Muchas, al principio las charlas que yo daba era como diciendo, bueno, sí, y, y siempre venían por el mismo, los palos por el mismo lado, pero ¿y eso cómo lo va a organizar? ¿Quién va a gestionar eso? Tú no puedes ser el, el gestor porque tú no tienes capacidad de eso. Entonces, realmente, eh, tener un equipo fuerte de gestión es fundamental. Eh, por supuesto, la patente, como he dicho, la protección, y un punto que yo creo también es fundamental es, bueno, tú los tienes, tienes patentes y tienes protegidos, pero eso ha generado interés, en el área, ha, ha llegado acuerdos para, para, que esa, para que esa tecnología sea transferida. A alguna, pues, eh, bueno, obviamente teníamos un montón de, de acuerdos a nivel internacional que demostraban que esas patentes eh, son de interés eh, no solamente en, en, nuestra, en mi área, sino bueno, a nivel internacional, con, con equipos tan fuertes como en Estados Unidos, en CIR, en Japón, etcétera, etcétera, que estaban pidiendo esa tecnología. Bueno, eh, después ganamos el Notech eh, y ahora es eh, en base a todo eso que cre creemos que fueron los, los, los aspectos fundamentales que nos dieron el, el, el, el tener, estar muy bien posicionados. También conseguimos un doctorado industrial y ahora pues eh, la, la, la pregunta era ¿qué pasa ahora? No? Notech te, te da un porcentaje, como se ha dicho, un 70%. Lo primero más inmediato que hay que conseguir es es eh, buscar capital para esa parte. ¿no? Si nosotros pedimos 300.000, nos financiamos 200, tenemos que aportar 100.000. ¿De dónde se sale eso? Eh, eh, por eso, nosotros, como somos una empresa de vectores, eh, aparte de aplicación a terapia, tenemos, eh, tenemos también una parte de, de comercialización. Entonces, hemos, hemos intentado y estamos haciéndolo, eh, eh, vender vectores que no tienen mucho que ver con terapia, pero intentando para coger parte, al menos, de ese capital y, por supuesto, pues, otro tipo de de historias, que también Lourdes pueda apoyar en eso de cómo buscar ese capital, que es el más fundamental. Pero desde el punto de vista del plan de negocio total, y una cosa que también tienes que poner en el Notec, en la propuesta, es cuál, porque no te puedes centrar solamente en lo que quieres hacer en, en el Neotec, en el proyecto, sino cuál es tu proyecto, qué quieres hacer en tu plan de negocio. En nuestro caso, en concreto, la aportación de 300.000 euros es una parte eh, muy pequeña. Entonces, durante todo ese proceso hemos captado nuevas gentes para, para el equipo, porque nuestra idea es desde de una prueba de concepto para aplicación terapéutica hasta llegar a un éxito donde se vuelve, se licencia eh, lo que nosotros hacemos la nueva tecnología, el nuevo ETMP para terapia en cáncer. Eh, entonces, eso es un montón de dinero. Eh, nosotros tenemos unas previsiones de cerca de 10 millones de euros hasta llegar a 2024 y Neotec, financieramente las primeras partes. Pues tenemos que tener muy claro cómo vamos a llegar ahí y si tenemos eso claro, pues entonces Neotec se va a valorar muy bien. Eh, eso yo creo que también estaba bastante bien eh, organizado y que fue parte del éxito. De, de, y ya termino pues, eh, diciendo que, bueno, esta es la diapositiva que tenemos siempre, tengo una visión que es terapéutica, es buscar mejorar la calidad de vida a través de la terapia génica y de mejoras de estrategias de, de inmunoterapia. Con eso, pues claro, eh, ejemplo para qué tipo de empresas, pues aquellas que vayan a terapia, realmente hay, si, si no vas por ese camino, el plan de negocio todo varía muchísimo, así que bueno. Aquí estoy dispuesto a, a, a responder a cualquier pregunta que tengáis en ese, a ese respecto. No veo ninguna pregunta así específica, pero vamos a decir, eh, Paco, que vosotros sois un ejemplo de, de lo que se puede hacer con Neotech y que, bueno, y que vosotros vais avanzando, ¿no? Esta tarde presenté en el Colegio de, de Médicos de Barcelona, que operé la suerte de veros también, y que seguía avanzando, ¿no? Con Venture Capital y que, exacto, Neotech es solo un comienzo. Efectivamente, estamos en ronda de inversión, seguimos, eh, bueno, el principal objetivo realmente de la empresa ahora mismo es consolidar y terminar la fase preclínica porque hasta que no lleguemos a ahí quizás lo más importante es simplemente conseguir el capital necesario para neotecno tanto como para los inversores. Seguimos haciendo y buscando inversores porque creemos que, que, que bueno, nunca está de más ver exactamente qué opinan, cuáles son las críticas, etc pero nuestro principal objetivo es eh, ese, esa primera ronda de que necesitamos para el Neotech. No tanto que nos financien después el ensayo clínico, porque yo creo que no, a lo mejor todavía no es el, el momento fundamental. Es el, el, nuestro, nuestro objetivo es empezar a ponernos fuertes ahí cuando eh, entremos ya y tengamos ya algunos datos en clínica, en ensayos clínicos que queremos entrar el año que viene. Porque puede ser un poco prematuro en cuanto al valor de la empresa. Y tenemos muchas expectativas de que el ensayo clínico funcione. Entonces, claro, eh, puede cambiar mucho el, el valor y la estrategia de que entren ahora a que entren dentro de un año. Entonces, creo, estamos ahora mismo en esa fase de buscar, pues, eh, bueno, de apoyos más locales. Estupendo, pues muchísimas gracias, Paco. No veo ninguna pregunta. Si, te, si también queréis vosotros poner el micro y, y preguntar, feel free, aquí todo el mundo... ¿Vale? Si no, seguimos con Juan Antonio, que Juan Antonio ya está por aquí. Juan Antonio. Muy buenas, ¿se me escucha ahora? Sí, te seguimos muy bien. Gracias, Juan Antonio. Eh, Cuéntanos tu experiencia que, con toda la genética que vosotros tenéis, toda la, la, la experiencia de clínica genética de última generación que tenéis, cómo habéis sufrido con el Neotech. Y bueno, he y, y, sufrido pero con buen sabor de boca al final, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a, a ver, yo, yo no he preparado ninguna presentación, ¿de acuerdo? Pero, eh, bueno, yo os comentaros comentaro mi, mi visión, que posiblemente sea, sea distinta a la, a la de otras personas, porque nosotros eh, como empresa tenemos una característica eh, que nos complica mucho la vida en este tipo de, de, de convocatoria y es que la genética en sí misma, por pues, la legislación europea, pues no es, no es patentable, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, eso no obliga a, en una convocatoria como neotec donde realmente lo que se valora es el, el plan de negocio, como, como bien eh, plantea Juan Luis, eh, lo que nos obliga, y lo que nos obligó desde un principio, es que toda la convocatoria fuera muy redonda. Es decir, yo si, si pusiera, eh, si yo resumiese la, eh, los tres ejercicios que hemos pasado con Neotec y que hemos penado con Neotec porque a nosotros nos lo dieron a la tercera, ¿eh? ya en, en, el, en, la, en la fase de descuento, vamos a llamarlo así. Eh, yo, yo pondría o, o, o manif manifestaría la palabra capacidad. Yo creo que realmente lo que importa en Neotec es, es lo que te valoran es la capacidad global que tú tienes en, en distintos ámbitos, no solamente en uno. Es verdad que se valora muy, de una forma muy importante la tecnología y la innovación, pero nosotros, con las distintas convocatorias, eh, lo que sí hemos observado es que la capacidad financiera, la capacidad de gestión, la capacidad eh, del equipo, eh, la capacidad, por supuesto, tecnológica, eh, pero la capacidad del capital, eh, el apoyo que tú tienes, eh, digamos, en cuanto a, a la inversión que tienes por detrás, la capacidad de mercado, la capacidad de vender, al final, eh, tú tienes que demostrar muchas cosas. El Neotel, en ese sentido, yo, si me permitís, voy a ser un poco crítico, Creo que es un poco contraproducente en el sentido de que está enfocado a empresas que no tienen más de tres años de vida, pero se les obliga a un nivel de desarrollo muchas veces difícil de conseguir. ¿no? Eh, esa es mi, la, al menos la experiencia que yo tengo. Nosotros, en una primera fase, tú, eh, fallamos en la tecnología. Eh, en cuanto a explicar bien realmente qué es lo que queríamos hacer, eh, entendimos, fuimos solos a la convocatoria, nos equivocamos, efectivamente, hay que, hay, que ir, eh, hay que apoyarse en gente que esté acostumbrada a hacer este tipo de, de convocatoria. En, en la segunda ocasión mejoramos notablemente, y eh, seguimos yendo solos, eh, no, eh, mejoramos notablemente aquello que nos habíamos equivocado el año anterior, eh, y, y, y bueno, es eh, una, una convocatoria en concurrencia competitiva, es decir, al final, eh, aún habiendo mejorado los números financieros y aún habiendo mejorado nuestra capacidad financiera, tuvimos mucha peor nota que el año anterior. ¿no? ¿Eso cómo se justifica? Pues porque en esa convocatoria había empresas que comparativamente con nosotros pues estaban mucho mejor. Entonces, al final, es eh, una, una convocatoria muy difícil, ¿vale? Eh, ya eh, al final, bueno, pues conseguimos efectivamente... Eh, apoyándonos en una serie de, eh, de una consultora que tenía mucha experiencia, eh, conseguimos una ampliación de capital muy fuerte, habíamos mejorado notablemente los números de la empresa, estábamos ya en el extranjero, eh, es decir, teníamos una serie de, de, de elementos adicionales que ya nos permitieron, pues lógicamente, superarlo. Pero fue, ha sido muy difícil, es ¿eh? una convocatoria compleja, no, no, no tiene nada de sencillo. Ah, Lourdes. Tenéis, no, me estoy viendo si tenéis alguna pregunta aquí en el chat. Eh, eh, sí que es cierto que es una convocatoria compleja y que efectivamente... Eh, yo que estuve revisando las últimas convocatorias, ¿no? Eh, efectivamente, eh, era difícil de explicar la tecnología desde vuestro punto de vista, ¿no? Porque se, incluso se eh, comparaba con el Giwas y había un montón de, de temas ¿no? complejos. Pero yo creo que, que sí que es una de las convocatorias de las mejorcitas que hay ahora. en el Es cierto que es muy... Eh, o sea, no, que no, no, se es que... ha de hacer... Pero es una de las convocatorias, para mi punto de vista, más interesantes, porque no, el AC Accelerator es más competitivo todavía. Y las no, propuestas, no. yo estoy evaluadora en el AC Accelerator, y las propuestas son tremendas. Entonces, no, no, y el nivel de competencia es brutal. Entonces, yo creo que Neotec, incluso combinándolo con un ENISA, como se ha mencionado aquí, es una convocatoria muy interesante. Lo que es cierto es que los 20.000 euros y una serie de requisitos son exigentes. Bueno, a ver, que no se me mal, no malinterprete, no, no estoy diciendo que no sea interesante, todo lo contrario. De hecho, es de las pocas, prácticamente la única que yo conozco a nivel nacional y que efectivamente tiene un nivel de subvención tan importante. Y eso es básico para una empresa efectivamente que está empezando. O sea, una cosa no quita la otra. Que sea difícil eh, no significa que no sea positiva, todo lo contrario. Es decir, yo creo que Neotech, para una empresa de base tecnológica, eh, es un paso obligatorio. Tiene que pasar, sí, porque realmente efectos prácticos eh, son, bueno, pues son cantidades importantes de dinero, eh, dependiendo del presupuesto, lógicamente, que se solicite, pero que son difíciles de conseguir eh, por la vía de la financiación privada. Es decir, al final eso va a fondos propios de una forma u de otra, de una forma de crecer muy importante, pero precisamente por eso, porque es de las pocas convocatorias que tienen ese nivel de subvención tan alto, precisamente por eso la concurrencia competitiva es muy fuerte. Es decir, el, el nivel de la empresa que se suele presentar es muy, es muy importante. ¿no? Eh, luego hay, hay muchas tipologías de empresas. Tenemos la empresa que acabamos de ver previamente, que nace de una patente y nace de un equipo eh, ya con, una, con un, con un trasrécord de investigación muy, muy importante y, y pues, lógicamente pues, nace con ese activo, que en este caso es pues, un activo inmaterial, eh, hay otro tipo de empresa, como por ejemplo Fuerza Nuestra, más difícil, ¿no? eh, en el sentido de decir, oye, eh, no tenemos esa patente, no tenemos ese track record, y entonces lo que tenemos que presentar es un plan de empresa eh, tremendamente redondo, eh, que sea equilibrado en todos sus sentidos eh, desde de, de todos los puntos de vista. ¿no? Entonces, eh, es complicado, es eh, eh, una, eh, una convocatoria difícil. Ahora, in, obligatorio el paso por ella, pues lo tengo clarísimo, eh, yo lo único que le diría a la gente que no lo consiga es que sea tenaz y que lo siga intentando. Tú sabes, Lourdes, mejor que nadie, que lo nuestro ha sido una, una cuestión ya de, de orgullo, <ríe> de decir esto lo sacamos sí o sí, como sea. Y bueno, pues nada, voy a intentarlo. De primera, yo creo que es muy difícil conseguirlo. También lo, lo digo así, creo, por la, por la experiencia que yo tengo. Pero bueno, hay, hay varias oportunidades y lo que hay que intentarlo es como bueno, pues, intentando apoyarse en gente efectivamente que sepa lo que lo que hace y dejándose aconsejar. No sé si con esto YouTube, pero es sí, bienvenido. Juan Antonio, muy bien, muchas gracias. Luego, de todas maneras, habrá nada, dejaremos diez minutitos para también preguntas y respuestas por si, si alguien tiene alguna duda. Se le ocurre. Por ahora no veo, veo la gente bastante tranquila en el chat pero eh, preguntad lo que queráis o directamente. Ahora Nacho Nacho también tiene otra empresa de MedTech eh, Digital Health, ¿no? de salud digital que y que también es muy interesante que consiguió eh, Neotech enseguida además, ¿no? Consiguió Active, consiguió Neotech y, y fue muy bien. Cuéntanos tu experiencia. Nacho, bueno, muy, muy buena a todos y gracias por invitarme y como siempre a, a dar un, una pequeña pincelada de conocimiento que espero que bueno, pues sea lo más interesante para todos. Yo <coughs> voy a compartir mi pantalla, ¿vale? A ver si ah, aquí, joder, no encontré el botón. ¿Vale? ¿Se ve mi pantalla? Sí, perfectamente. Nacho, ¿lo tiene ahora en modo presentación? O sea, que se ve toda la presentación, pero como tú quieras. Perfecto. Nada, o sea, simplemente... Simplemente yo siempre intento que, bueno, enfocar la presentación a, a las personas que estamos en poco en... a las que vamos a comunicarnos. Voy a hacer un breve repaso sobre qué es Endurance, para que la gente entienda a qué nos dedicamos. Muy breve, pero sobre todo voy a centrarme, he pensado que puede ser de valor aportar, primero... Eh, lo que he hecho es básicamente va, ha sido un resumen de todos los puntos que Endurance, o sea, que en la propuesta de Endurance se han incluido en ese modelo de negocio, es decir, en ese plan de empresa, ¿vale? Eh, no entraré en detalle, obviamente, en todo, pero sí que diré algunos consejos en la redacción que pueden ayudar a las personas que vayan a presentar. Y también eh, haré un breve resumen de otros proyectos relacionados con el sector salud que puedan ser interesantes para captar financiación, ¿vale? Y nada, en cualquier momento me podéis interrumpir o me podéis lanzar las preguntas que queráis, en fin, abierto siempre, ¿vale? Bueno, como dice Lourdes, yo soy Ignacio Díaz, aunque la gente me conoce como Nacho, que es más, que es más informal. Eh, bueno, siempre pongo esta primera diapositiva para que veáis que al final nosotros, en muy poquito tiempo, sí que hemos conseguido alcanzar diferentes entidades bastante interesantes, tanto a nivel deportivo, como a nivel académico, aunque nuestro principal nicho de negocio son los centros de fisioterapia, ya lo entenderéis por qué, ¿vale? Estos son mis datos de contacto también para lo que necesitéis, eh, para mandarme cualquier correo, cualquier duda, cualquier pregunta, pedirme la presentación, lo que necesitéis, ¿vale? Eh, siempre está, intentamos, estamos muy abiertos a colaborar entre, entre emprendedores, que yo creo que es una de las cosas que, que pueden llevarte al alcanzar del éxito, ¿no? En diferentes, en diferentes factores. En fin, bueno, eh, básicamente el problema es que cuatro de cada cinco de las personas que estamos ahora mismo en este Zoom, lo más probable es que tengamos algún tipo de lesión musculoesquelética a lo largo de nuestra vida. ¿no? Eh, típico, típico dolor lumbar, dolor cervical, lesión de rodilla, de hombro... De hecho, es la principal causa de asentismo laboral en el mundo, por delante de enfermedades como pueden ser cáncer o diabetes. ¿no? Eh, un problema principal también es que cuando vosotros vais al fisioterapeuta a trataros, lo más probable es que el fisio, en el mejor de los casos, os vea a nivel ecográfico, a nivel estructural. Pero probablemente la valoración que haga sea totalmente subjetiva a nivel de, bueno, mueve el hombro, mueve la rodilla, en base a mi experiencia creo que tiene este problema, venga, vamos a la parte de tratamiento, directamente. ¿no? La parte de valoración es como una herramienta olvidada. Nosotros estamos intentando resolver ese problema. ¿Cómo? A través de la electromiografía de superficie. La electromiografía de superficie es una herramienta, igual que la electrocardiografía, mide... Eh, eh, la actividad eléctrica del corazón a través de parches de superficie, la electromiografía hace exactamente lo mismo, pero en cualquier otro músculo. Entonces nosotros lo que hemos creado es una solución digital apoyada en un sensor de electromiografía y aplicaciones móviles y plataformas web para ayudar al fisioterapeuta, a los preparadores físicos, a tanto identificar con más precisión la musculatura que está afectada por esa lesión, en función de, esa, de, de, de cómo nos encontramos a musculatura, podemos personalizar qué terapia o qué ejercicios son los más ideales para que los pacientes lo realicen de forma objetiva, tanto en casa como en el centro, y aceleren su proceso de rehabilitación. Y tercero es que, además, si nos aseguramos que la persona, muscularmente hablando, se recupera, la probabilidad de, re de recaer es mucho menor que si no, que si no lo tenemos. ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer una breve, simple descripción de cómo funciona el vídeo. A ver. Bueno, básicamente el sensor es este, ¿vale? para que Simplemente para que los conozcáis. Estos son los parches de superficie que os mencionaba. Entonces, todo en base a los movimientos que realiza la persona, pues está la actividad eléctrica, que es el feedback que recibe el, el profesional, toda la información se va a la nube y se procesa y te, ya, ya te da resultados directamente más entendibles, ¿no? Es decir, bueno, al final es, es, muy, es un intento que sea muy sencillo. Perfecto. Vale. Eh, vale. Un segundo, si se ve la presentación. Eh. Bueno, lo voy a dejar así. Eh, bueno, eh, nosotros nos fundamos en marzo de 2017, por lo cual somos una empresa bastante jovencita. En también fuimos muy, muy, muy muy rápidos, eh, comparado con otras empresas en el sector salud, porque en septiembre ya teníamos un MVP, de, de, de, un MVP del de, de, de, de producto. Y ya en octubre y diciembre conseguimos las primeras ventas. La verdad es que conseguir venta de un producto en este sector es bastante complicado y más en el primer año. Entonces, nosotros desde el primer momento, la verdad es que nos lanzamos a la calle a validar. hablas con muchos fisioterapeutas. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, por cierto, pero nunca he tenido mucha vergüenza a nivel de, de poder interactuar con otras personas que, que tienen otro conocimiento y de escuchar y aprender. Eh, bueno. Lo que destacaría de este timeline, para no centrarme mucho, básicamente es que hemos recibido alrededor de 441.000 euros de financiación pública. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, pues primero, lo primero que recibimos fue el, el, el proyecto Activate, que se gestionó desde aquí, desde, desde el PTS, que no sé si se volverá a abrir en un futuro, pero es muy recomendable. El Neotech, el, el, el, el proyecto PYME, la fase 1, ahora estamos en la fase 2. Otro proyecto que se llama cross for health muy interesante que eh, también se hace en colaboración con otras empresas, pero es muy, muy interesante. Y sobre todo también os recomiendo a IT Health, que bueno, que Lourdes os puede poner en contacto con cualquier persona de, de IT Health, porque la verdad es que colaboran mucho tanto el PTS como, como esta institución, ¿vale? Eh, bueno, el equipo básicamente a día de hoy, est esto está desactualizado porque ya somos ocho personas, ¿vale? Hemos ido creciendo bastante rápido y ya me voy a centrar directamente en la parte que nos interesa, ¿vale? Como os digo... Esto que os pongo aquí son básicamente todos los puntos que Endurance ha incluido en su presentación, ¿vale? Eh, en, en este orden. Es decir, digamos que dentro de mercado, el punto 1.1 sería mercado potencial y segmentación del mismo, y estos serían todos, los, todos la, los apartados que se desarrollan dentro de este gran punto, ¿vale? Es decir, posibles aplicaciones del producto directamente hay a quien va dirigido, ¿no? Simplemente mencionarlo y qué aplicaciones tiene para esas personas un punto que me parece muy interesante, las ventajas es que tiene ese producto o servicio para ese cliente final. ¿no? Es decir, ya no in... En nuestro caso, por ejemplo, es un... nuestro modelo de negocio es un modelo B2B, es decir, vamos a fisioterapeuta, pero dentro de estas ventajas nosotros no hablamos de la ventaja solo del fisioterapeuta, sino la ventaja es que le aportamos al, al usuario final, a... al paciente. ¿no? Eh, aquí en necesidad del mercado sí que hablamos directamente de qué necesidad cubrimos dentro de... Eh... A, para los profesionales sanitarios, ¿vale? Y bueno, datos de mercado más relevantes, tamaño y evolución. Nosotros utilizamos, por ejemplo, para… No sé cómo vosotros cuantificáis vuestro tamaño de mercado. Nosotros lo que hacemos básicamente es, primero, ir a cifras muy generales. Utilizamos para ello siempre fuentes como Google, eh, Eurostat en Europa, eh, el Instituto Nacional de Estadística en España. Eh, hay un montón, o sea, hay un montón de información. Incluso también hay muchas, dependiendo de lo que busques, e incluso en Google Scholar, que es un, en la parte académica de Google, también hay mucha bibliografía al respecto que puede dar cifras muy interesantes de, de cómo se mueve el, el, el, vuestro mercado. ¿vale? Eh, bueno, pues ya os digo, esto son, no voy a desarrollar todos los puntos. Si tenéis alguna pregunta en, en cualquier momento, pues me, me la lanzáis ¿vale? si, y, y entramos más en detalle. Eh, dentro de mercado también, análisis de la competencia. Nosotros lo que hicimos aquí básicamente fue una tabla. De todos los otros competidores, en cada línea un competidor y en cada columna una característica que ellos tenían o que nosotros teníamos que ellos no tenían. ¿vale? Eh, también hicimos, dentro de aquí, también es muy interesante hacer un, un DAFO, ¿vale? Para ver qué puntos o qué amenazas, qué fortalezas y qué debilidades tienen respecto a tus competidores. Eh, bueno, la parte de sistema de distribución de ventas y estrategia de marketing, todo esto es un bloque bastante interesante eh, respecto al modelo de negocio. Eh, la gente piensa que hay que hablar del modelo de negocio presente, pero también. Bastante interesante tenerlo a nivel futuro, ¿vale? Es decir, si vayan a lanzar otros productos o si vuestro producto va, se va a actualizar y vaya a rentabilizarlo de otra forma, ¿no? Eh, estrategia comercial y descripción de la organización. Bueno, en fin, un montón de puntitos, ¿vale? Ya digo que no quiero entrar tampoco en, en todos los, los puntos. <ríe> Dentro de ella, otro bloque que sería producto y tecnología. Estos son los... los este, este, este quizá una de las partes más importantes bajo mi punto de vista. De todo lo que voy a hablar aquí, quizás solamente me voy a centrar en, en estos últimos, ¿vale? Bueno, objetivos generales y específicos de la empresa, no confundir con objetivos del proyecto. Como creo que escuchaba antes Juan Luis, eh, al final mmm, son dos cosas diferentes, o pueden ser dos cosas diferentes, los objetivos que tiene la empresa con los objetivos que tiene, que tiene el proyecto. No sé si estoy preguntando. A ver. Ah, vale. Eh, luego, dentro de los objetivos del proyecto, nosotros lo que hicimos básicamente fue... Dividirlo en actividades. Cada actividad tenía subtareas. Eh, digamos que, que cada actividad era, imaginaros, pues ¿no? uno de los objetivos que tiene Endurance es desarrollar algoritmos basados en inteligencia artificial con toda la información que vamos sacando de los pacientes que van haciendo pruebas de diferentes, de, de diferentes centros. ¿no? El objetivo era que íbamos a tener como colaboradores a alguna universidad, de algunos centros de fisioterapia y vamos a hacer un protocolo y el objetivo era intentar clasificar, por ejemplo, lesiones lumbares eh, a través de datos de electromiografía y hacer un algoritmo que se integrase dentro de la plataforma y que cualquier profesional una, una, pudiese hacer un diagnóstico, ¿vale? O le sirviésemos más bien de ayuda al diagnóstico en este caso, porque el fisioterapeuta no podía diagnosticar. Bueno, pues dentro de eso el objetivo principal es el desarrollo de esos algoritmos, eso hay que desglosarlo en sus tareas, ¿vale? ¿En qué sus tareas va a tener cada uno? Qué persona o qué equipo van a hacer esa subtarea y finalmente, pues, qué entregables, eh, qué entregables vas a entregar a, a Cedeti para, para, para que eso se valide. Y luego el cronograma, también muy importante, el, crono, el cronograma de los dos años, ¿vale? Eso, todo eso a nivel, y otro consejo es que lo hagáis a nivel visual, es decir, que no sea un, un típico tochón así de, de, de todo de texto, sino que todo lo que más puede hacer, lo esquemático, siempre que se entienda bien. ¿Vale? Pues siempre se va a agradecer, creo yo. Eh, a ver. Luego, dentro de otro bloque que sería Tecnología Aplicar Innovaciones Tecnológicas del Producto, aquí es donde ya se va a entrar en, definir, en detalle de sobre qué hace el producto que tenéis actualmente y, y el que vais a hacer a futuro, ¿no? Es decir, bueno, pues toda la parte de estado del arte, de antecedentes científico técnico Es muy importante que el estado del arte se, se, se, se, se hable de, de lo que se tenía. Es decir, en nuestro caso teníamos ya un producto, pero queríamos hacer dos retos tecnológicos que eran lo los lo códigos de los algoritmos de inteligencia artificial y, otro, y otra parte de, de módulos de rehabilitación. ¿no? Pues es importante hablar del estado del arte del producto actual, pero también del producto futuro, ¿vale? Y toda la innovación que hay detrás de ese, de ese producto. Barreras tecnológicas exactamente igual. No es solamente mencionarlas, sino es cómo vayas a sortear esas barreras tecnológicas. Eh, y bueno, pues ya os digo que todo, todo esto eh, al final es... Eh, tener un plan elaborado y, y dedicarle tiempo. Eh, de nuevo, aquí exactamente igual, todo relacionado con I más D, capacidad tecnológica e industrial de la, de la, de la empresa, eh, bueno, participación en programa internacional de cooperación tecnológica, pues exactamente igual. Decir, por ahí, aquí, por ejemplo, os recomiendo eh, que no sé si, si conocéis Extenda, ¿vale? Eh, pero Extenda es la Organización Andaluza de Comercio Exterior eh, o el ICEX, ¿no? A nivel nacional, pues. Esa, eh, tener en contacto con esas personas, pero básicamente porque incluso ayudan a comercializar el producto fuera de, de España. Y si no estáis en esa etapa, os van a ayudar por lo menos a que podáis visitar ferias o podáis visitar, hacer reuniones en otros países de una forma bastante económica. ¿vale? Eh, bueno, ya aquí justificación de todas las partidas y concepto incluido en el, en el presupuesto. Pues bueno, pues igual, todo en base a tabla, ¿vale? y bien explicado. Eh, esto ya está un poco más, esto ya es más sencillo seguir, digamos. Luego, la parte de equipo, pues al final, eh, como, como, como consejo, pues que hagáis un organigrama, ¿vale? Un organigrama en modo árbol bien estructurado, no solamente con eh, lo que tenéis ahora, sino con lo que pensáis hacer, ¿no? Es decir, si tenéis pensado contratar y me inventar tres personas en la parte de, eh, comercial, pues que lo pongáis, ¿vale? Futuras incorporaciones, que se, que se entienda bien. Eh, Aquí, lo de cap una de las cosas también, por ejemplo, que más dudas pueden dar es capacidad de captar financiación y atraer nuevos socios. Claro, aquí pues dices, joder, si no tengo, si no, si no, si no he necesitado socios, necesito, no he necesitado inversión privada, ¿qué pongo aquí? Bueno, pues nosotros sí que acudimos, por ejemplo, a foros de inversión como Alhambra Venture o nosotros sí que habíamos recibido premios como, bueno, pues eh, premios de telefónica o premios de, de concursos de emprendimiento, bueno, pues todo ese tipo de cosas. Eh, que en ese momento es lo único que teníamos pues lo, lo destacamos vale eh, a ver qué más bueno aquí dentro de la capacidad de gestión eh, bueno es describir de básicamente todas las áreas dentro de, dentro de la empresa y a, y a cada persona no y me parece muy importante esto de advisors vale o sea creo que los advisors dan bastante seriedad al proyecto o al menos nosotros siempre lo nos han puntuado muy bien y es una rama que a veces sí te puede olvidar porque piensas que no están dentro de la empresa, pero lo consolas consideramos casi, casi imprescindibles, ¿vale? No, casi no, imprescindibles totalmente. Y bueno, pues exactamente igual, la capacidad de relación dentro del sector objetivo, pues todo lo que podéis demostrar con cartas de interés de instituciones o universidades o cualquier cosa que haya confiado en vosotros, pues siempre os recomiendo tener una carpeta en Dropbox o en Google Drive donde podáis incluso pues mencionar con enlace esas cartas de interés ¿vale? eh, y bueno análisis financieros es que ya no voy a entrar apenas pero bueno estos son todos los, los puntos que nosotros tratamos vale y, y listo vale yo sí que lo último que voy a que voy a, que voy a hablar vale es de estas herramientas financieras esto es con una presentación que tengo en general un poco un poco genérica voy a hablar de hablar esta, de estas convocatorias por si a alguien le interesa, ¿vale? Bueno, CDT ya lo, se han hablado, ¿no? Eh, aunque ya, Innowide en una convocatoria bastante interesante, que no sé si volverá a salir, queda de, de, para, para internacionalización. También está el, el proyecto Cervera, no sé si, que creo que no se ha mencionado hoy. En H2020 hay tropecientas, tropecientas convocatorias, pero la que destaco son las de SM Instrument, que ahora se llama EIC Accelerator. Lo que os comentaba de IT digital, pongo digital porque es más genérica, pero la que a nosotros nos interesaría es IT Health, ¿vale? que es de salud. Cross for Health, bueno la Junta de Andalucía tiene también bastante ayuda interesante a nivel de seguridad social, de contratación. En la Cámara de Comercio también encontraréis bastante cosas interesantes eh, para financiar material o para financiar eh, marketing digital, el ICEX, Extenda. Bueno, hay muchísimos premios emprendedores, en fin, ¿no? Simplemente es que quería, quería un poco mencionarlas para que veáis todo lo que todo lo que hay a, a vuestra disposición. Y si me olvidará alguna, seguro. Y, y nada, chicos, simplemente, pues muchísimas gracias de nuevo por escucharme y abierto a responder preguntas. Una, una curiosidad, Ignacio, tú los advisor, Nacho, ¿tú los advisor eh, les paga a todos o hay algunos que lo hago? ¿Puedes como? No, ¿verdad? No, ni mucho menos. Todos los advisors, la verdad, han sido. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos a, a dos personas a nivel tecnológico que son mi director y mi codirector de tesis, ¿vale? Uh -huh. eh, que empezaron conmigo eh, porque mi proyecto, eh, Ciendulax, nace de mi proyecto final de carrera. Entonces, ellos dos eh, básicamente están con nosotros porque nosotros, bueno, porque iniciaron conmigo y porque le viene muy bien a nivel de, a nivel de currículum. Uh -huh. Y segundo, porque colaboramos mucho a nivel de en la sesión de, sobre todo, de, eh, en, en el en apoyarnos cuando buscamos, por ejemplo, a, a personal técnico, ¿no? Entonces, ese, eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos también a eh, Carlos de Teresa, que es un médico del deporte de aquí de Granada, que también desde el primer momento, desde que estuve haciendo mi proyecto de final de carrera, nos ha ido ayudando, nos ha ido orientando con funcionalidades de la, de la herramienta y también con contactos dentro de la, la medicina del deporte. Y luego tenemos un señor que se llama, eh, Mike bueno, de hecho, este salió gracias a Activate, que es eh, Michael Welters, que era, un, era un, es un belga, que también desde un primer momento, es un, un señor que ha trabajado muchísimos años en, en empresas muy grandes, en puestos directivos, y desde el primer momento, pues la verdad es que empatizamos muy bien, y, y bueno, pues siempre, algunas veces cae una llamada por teléfono para orientar eh, como... Cómo enfocar un objetivo o algo que tenemos en mente. ¿no? Muy bien, pues gracias, Nacho. Mira, eh, Juan Luis, hay una pregunta aquí que nos hace una empresa también, Reactom, es muy interesante, que tienen una tecnología, una plataforma que está dando vida a diferentes proyectos clínicos. Entonces, ellos se cuestionan cómo definen el mercado, en base a la tecnología, de la plata, a la plataforma o en base a las dianas finales o a las dos cosas. ¿Cómo lo orientarías tú para un Neotech? Pues yo comentaría tanto la, el mercado de su plataforma, que es, que es realmente lo que ellos lo que manejan, pero tampoco despreciaría ni, ni olvidaría las diferentes aplicaciones. Y además le daría un consejo, y ¿sí? si se dan cuenta en el apartado de, de tecnología, eh, justo en, en su epígrafe 2, hay una, una opción de posibil posibilidad de diversificación de la tecnología. En el caso de que su plataforma pueda ser útil para varias soluciones y inicialmente solo lo tienen contemplado para una, yo les recomendaría que en ese apartado indicasen para qué va a ser más útil también su plataforma. Con lo cual, mi consejo es que... Comenten tanto el mercado que tiene potencial su plataforma como la aplicación. Eh, lo comentaba eh, anteriormente el, el compañero de, de Endurance, que no solo hay que centrarse a lo mejor en unos aspectos muy concretos, sino también, él lo decía cuando hablaba de su tecnología, y decía, nosotros no solo le decíamos la ventaja de nuestro modelo de negocio que tiene del B2B para la fisioterapia, sino también comentábamos los aspectos beneficiosos que tienen los potenciales usuarios de, de, y los clientes finales. Pues aquí le recomiendo lo mismo, lo ha comentado muy bien eh, el, el caso de éxito, él en su caso de éxito. Y él, él cuando habló de su tecnología no solo la refería a su potencial, cliente o beneficiario que va a ser fisioterapeuta, sino comentaba también los beneficios que le aportaba al resto de clientes. Por lo mismo con esta plataforma. Si pueden comentar tanto el mercado que tendría la venta de la plataforma como de forma colateral eh, las aplicaciones, pues yo creo que sería útil. Muy bien, no sé si tenéis más preguntas. Han salido muchísimas, la verdad, y muchas gracias, muchísimas gracias a, a todos los ponentes, a las empresas por eh, contar sus casos, a Juan Luis por degradarnos, como siempre, la ayuda y mmm, darnos eh, claves prácticas. ¿Tenéis más preguntas? ¿Queréis preguntar algo? Aquí en el chat no veo más cosas. No sé si… Yo creo que ya la hemos tocado todas. Bueno, yo quizás tengo una pregunta para Juanlis. Pues claro que sí. Eh, mira, eh, es en relación a, a qué tipo de partidas o de subvenciones que se puedan conseguir al margen de Neotech puedan eh, entrar dentro de lo que se requiere de esos 100.000 euros ¿no? que, que tenemos que, que, que coger. Por ejemplo, un doctorado industrial para el caso. ¿no? Nosotros hemos conseguido un doctorado industrial para hacer un doctorado eh, en la, que es además que juega con el mismo papel de lo que se quiere conseguir con la Neotec. ¿Eso entra dentro de lo que se puede eh, pues, considerar como parte de esos 100.000 euros? Te cuento, no es lo mismo buscar o complementar una financiación en un modelo de negocio muy acotado. Eh, es decir, si tú pides un Neotec, por ejemplo, de 200.000 euros y consideran todo ese presupuesto elegible, ¿vale? te van a poder aportar como máximo el 70%. El 70% de esos 200.000 euros son 140.000 euros. Sí que sabes que te exigen estar capitalizado, con lo cual parte de ese hueco que tú, que tú necesitas lo cubres con tus propios fondos propios, tu propio capital social, con lo cual en realidad ya no, no tienes que buscar un hueco de 60.000 euros, sino que tienes que buscar un hueco de los 140.000 euros más los 20.000, son 160.000, te faltarían esos 40.000 euros. ¿Qué ocurre si vas a otro tipo de ayuda? Puede decir sí, lo que ocurre es que nuestros compañeros de seguimiento, tú sabes que te van a pedir una certificación de ayudas concurrentes, con lo cual no te van a dejar nunca financiar un gasto eh, en, en más de, de lo permitido. No te van a permitir sobrefinanciar el personal. Si tú tienes una, una, una beca o cualquier tipo de ayuda que te financia el parte de ese, per, ese personal, te lo van a computar. ¿no? De tal forma que lo que te puede ocurrir es que te reste hueco de financiación si tú empiezas a acumular una serie de ayudas que sean concurrentes con tu plan de empresa, y te van a restar hueco de financiación, con lo cual el Neotech, a lo mejor, en vez de darte a la hora de certificar lo que inicialmente había aprobado si tú has recibido muchas ayudas por no sobrefinanciar tu modelo de negocio, se van a ajustar. Lo que sí nunca te va a pasar es que te quedes menos financiado, pero sí te puede ocurrir que si vas a otro tipo de ayudas, pues entren dentro del, del hueco financiable ¿no? y puedas acabar la pasando que la aportación de NeoTex se minore. de otro tipo de ayuda? Pues hombre, CEDETI para empresas de base tecnológica la que tiene el la que Con lo cual, Cedeti, si yo tuviese que hablar de CDT, no te comentaría para esta etapa empresarial otra que no fuese NeoTech. Como mucho te hablaría de invierte. ¿Por qué? Porque no suma en el mismo sitio. Es decir, invierte es entrada en capital. Con lo cual. Invierte es una ayuda que la cual, lo cual te permite es apalancar ese modelo de negocio, pero no suma en esa ayuda a plan de negocio, es otro aspecto diferente. Por eso sí que lo veo complementario, con lo cual CDT, como complementario en esta fase tan inicial, tan temprana, sí que sería para mí Neotech y otra cosa diferente, pues invierte, que sirve para apalancar inversión privada. Y yo soy la top. el compañero atop. Cervera, que sí que es una ayuda que, que bueno, que, que tiene Cedeti. ¿Qué ocurre con Cervera? Pues Cervera es una ayuda parcialmente reembolsable. vale. Sí que es cierto que hay, puede haber una minoración de la garantía, pero no es una subvención, como Neotech. Y sí que es cierto que en estas etapas empresariales encajan mejor aquellas ayudas que van en forma de subvención, ...que otro tipo de ayudas que van en forma de ayudas parcialmente reembolsables. ¿Por qué? Porque para aportar, acceder a ese tipo de ayudas, pues generalmente te van a pedir de unas garantías que no siempre se están en disposición de, de obtener. Por lo cual, yo de CDT que me quedaría en estas etapas iniciales de empresa con Neot y tantearía Invierte si queréis en, eh, apalancar inversión privada. Vale, perfecto, gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Mira, hay una pregunta que nos hace Antonio Sánchez Pozo, que es catedrático de bioquímica y además es coordinador de, de eh, varios programas máster y nos pregunta de cuál sería el modelo de cooperación más eficaz en un ecosistema como Granada. Él te pregunta esto y yo también eh, aquí añado, o sea, ¿cómo, cómo podríamos ayudar? ...para que estos proyectos salieran y fueran la, los proyectos más exitosos. Y se nos ocurre, esto lo he hablado ya previamente con Antonio, que los alumnos de Bioenterprise, que nosotros los formamos, que les damos clase a los, los de máster de Bioenterprise que los formáramos adecuadamente para que redactaran la o que fueran capaces de redactar la ayuda de una forma similar a una consultora, a lo mejor no tan competitiva, pero poco a poco, si vamos rodando, eh, pensamos que podrían ser ellos eh, un apoyo importante para las empresas para presentar este tipo de ayudas. ¿Por qué? Porque son gente, además, con mucho conocimiento de biotecnología y que conocen muy bien el, el sector. Eh, quizás no conocen tanto las claves de la convocatoria, eh, todos los temas un poco administrativos y financieros pero eso se les puede formar, entonces un poco o qué se te ocurre a ti como el modelo de cooperación más eficaz en el ecosistema como Granada y cómo podríamos desde el parque ayudar más, al margen de que también recomendaremos consultoras que funcionan muy bien o todo este tipo de cosas, pero cómo podemos dinamizar más este tipo de ayudas porque nos parece una ayuda muy interesante Pues es una buena pregunta lo que no sé es si es dirigida a Cedeti o si Cedeti es el actor eh, más eh, indicado para responderla en este caso. Porque es lo mismo que si nos preguntase que, qué se puede hacer en, no solo en Granada, en Barcelona, en Madrid, en Valencia. No tenemos respuesta porque desconocemos todos los ecosistemas, además sectoriales, son muy diferentes de unos a otros. Pero una de las cosas que, que se hacen y que estáis haciendo es esto de hoy que es una jornada que como mínimo lo que hace es dar a conocer este tipo de, de ayudas. Con lo cual, esa actividad que yo creo que sí que hacéis muy bien el PTS y que tenéis un programa muy interesante, pues es un primer paso. La formación es, es, es clave y uno puede aplicar a las diferentes ayudas y, y, y programas si los conoce. Si no los conoce, difícilmente va a, va a aplicar. Luego, aparte de conocerlo, hay que saber cómo presentarlo. Estoy totalmente de acuerdo, pero lo básico es conocerlo. Y después, pues eso, pues haciendo diferentes jornadas, pues yo creo que eso es lo que nosotros, de TCETI os podemos a ayudar eh, a, a, a asistir a esa jornada, a comentar nuestras ayudas, a uh, intentar responder las preguntas que, que se plantean. Más allá, pues a lo mejor hay otros actores que puedan responder a la pregunta que hace. Eh, señor Antonio Sánchez eh, mm, a lo mejor había que preguntar a otros actores que pueden también aportar eh, eh, para, para que este modelo de cooperación sea lo más eficaz pero sí que funciona mucho el hacer este tipo de jornadas para otras convocatorias que requieran cooperación público-privada eh, habilitar espacios B2B para que se conozcan y puedan establecer esos contactos necesarios Muchas de nuestras ayudas, de las que tiene el CDT obligan a la subcontratación de organismos públicos, con lo cual ahí es básico que se conozcan tanto los, las entidades privadas con los entes públicos. Y yo recuerdo que algunos organizadores en esa jornada daban una posibilidad de un B2B para intentar poder sacar propuestas, ya no en el caso de Neotech, hablamos en el caso de, de otras temáticas, con lo cual, para mí, desde mi punto de vista, lo ideal es, primero, conocer conocer qué, qué instrumentos hay con este tipo de jornadas y luego, si se requiere de contactos, también he visto que funciona bien en otras jornadas esos módulos de B2B entre los asistentes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juanil. Bueno, yo creo que ya son las 11, hemos... Eh... Eh, he tocado muchísimos temas, eh, hemos desmenuzado muy bien yo creo la, la ayuda de Neotech. Y yo creo que eso lo hay que animar a la gente y pedirle que, que, bueno, que cuente con nosotros en la medida que lo podamos ayudar, con Juan Luis, con, a través de los, los correos electrónicos. Nos dejará la presentación, la compartiremos y también sí. esto lo estamos grabando y también lo, lo podremos compartir. Así que muchísimas gracias a todos. Solamente una cosa, Lourdes, si es la presentación, la reenviaré. Y tú sabes que habitualmente mandamos un disclaimer de que es una presentación a título informativo, que la información exacta y exhaustiva se encuentra en las convocatorias, pero sí que pues, la pueden utilizar para eso, para informarse de forma rápida en un vistazo de en qué consiste las la convocatorias Y si os mandaremos ese disclaimer de a título informativo y para uso personal, no nos gusta tampoco que acaben en, colgadas en ninguna web, sino sí que para que sirvan a los a los a los posibles solicitantes de una forma eficaz. Y si sí, os la reenviaremos en PDF. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Juan Luis. Pues nada, ya entonces, gracias a todos por la participación, Paco, Juan Antonio, Nacho, también por contarnos vuestras experiencias que han sido muy provechosas y desde luego el peer-to-peer es de las cosas que más aprendes y los ejemplos de casos prácticos pues también. Así que nada, muchísimas gracias y ya damos por finalizada la jornada. Un abrazo a todos y cuidaros mucho, ¿vale? Cuidado. abrazo,